Eh, tenemos una llamada desde este, Nueva York. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A su orden. Adelante. Sí, eh, estoy llamando a la ciudad de Nueva York para decirle a la gente de allá de San Francisco Macorís: los que más tienen dinero, que todo el mundo sabe cuáles son las gentes que se han buscado el dinero allá, que se lo han quitado al pueblo que vayan donde ellos dicen donde usted me vaya, vayan a yo vayan donde la gente que pueda andar pero que lo ayuden con la gente para organizar lo que se va a repartir. porque solamente dice que den dinero lo que tienen lo, lo que tienen pero los políticos más que todo que busquen ayuda para que se vayan para los barrios que se vayan para allá para las Duarte para arriba para los grullones, para todos esos sitios me entienden entonces nada más dicen y aparecen cuando hay política y lo ven todo que se parecen locos eh, buscando gente buscar votos, ¿no? que se tiren ahora que busquen máscaras, que se pongan bien para que no se contagien que ayuden a la gente que necesita, para que después puedan decirle y seguir al pueblo que salgan a votar Entonces, todo el mundo escondido, ahora sí es bueno con el afundo de chat, todo el mundo tranquilo y ahora con miedo, que ayuden a la gente lo que menos puede, para que para uno pueda salir de esto, aquí no va está tanto el mundo tranquilo por eso porque hay ayuda Pero, Pero, sí, hay hola. ayuda es una realidad, muchas gracias. Lo que sí. está sucediendo en Nueva York, todos hemos visto eh, videos, hay un sistema social de asistencia, eficiente. Lo que ha faltado aquí. Aquí se tiene identificada a todas las familias pobres. Nos han querido vender un país rico, pero se tiene identificada a todas las familias pobres y también están todas las que tienen tarjeta Es sumamente fácil. Esa que tiene tarjeta se le puede duplicar o triplicar bajo esta situación Mira. y la además darle asistencia directa porque se sabe cuáles son, barrio por barrio, casa por casa eso Mira. simplemente falta de voluntad política y de accionar en un momento eh, que hay que buscar las mejores intenciones y ponerse al servicio de la población Mira, el Fulvio y amable televidente y yaryan, recuerden una frase mientras se, se siga recibiendo como favor lo que de, de, lo que nos corresponde por derecho. Ahí el pueblo no va a avanzar. Ahora, el Estado Dominicano, dentro de lo que es el plan de emergencia para contrarrestar el coronavirus, ha tenido el respaldo de una declaratoria en la cual puede tomar todas las previsiones del lugar, incluyendo restringir derechos fundamentales que precisamente es por lo que hay que tener mucho cuidado cómo el gobierno utiliza este proceso el utilizar este proceso le va a permitir a la sociedad evaluar el buen comportamiento del estado en favor de lo que tiene que hacerse y por y como correspondencia asistir a los más necesitados esto no Miren. hay que buscar una fórmula más allá con, con, con relación a lo que decía el amigo que nos llamó desde Nueva York es importante también hacerle un llamado a, a los empresarios los diferentes empresarios eh, de la República Dominicana pero nosotros de manera especial a los de la región nordeste, llámese eh, Eufemio Vargas, llámese José López del de, de Porvenir, llámese los dueños del supermercado Yoma, eh, todos lo, lo, los empresarios, por ejemplo, de, de, de esta área, pueden prepararse, ya están trabajando, pueden prepararse kits de comida, qué sé yo, cinco libras de arroz, eh, un potecito de aceite, eh, qué sé yo, un huacal de huevo, eh, no sé, lo que hay es que podamos eh, también de, desde nuestros lugares de donde estemos aportar y eso conjuntamente con las personas del plan social, con, con salud pública, ir a entregarlo a las comunidades. Y ya yo lo decía, las comunidades saben quiénes son la gente que está necesitado, quiénes son los que menos tienen a, a, a ellos. Es que hay que ir en, en, en ayuda en estos momentos porque se le está acabando la comida. Ya hoy, ya mañana, el miércoles ya no tendrán comida. Qué vamos a hacer? Qué van a hacer ellos? Van a tener que salir. Y entonces nosotros, verdad, quizás o sea, lo, lo que tenemos más posibilidades somos los que tenemos que ir en auxilio de esas personas. De manera que yo estoy haciendo un llamado a todas las personas que, que son los que más pueden, especialmente a los comerciantes. Vamos a hacer eh, este aporte a la sociedad que hoy nos necesita más que nunca. Nos necesita bueno, más que nunca. Todo esto debe conllevar a una, a una reflexión y organizarnos. No no no cunde el, el, el, el cúnico, como decía el chapulín colorado. El pánico. Porque la verdad es que hay que también Darle o permitirle a la autoridad que dé los pasos y el pueblo lo pueda percibir que está dando los pasos. Si no damos, si no le permitimos que hagan el trabajo, no podemos clamar ahora pan por ausencia de comida. Es lo que entiendo. Bueno, pero imagínate tú, eh, Francis, eh, tenemos ya aproximadamente casi una semana en cuarentena. La gente se le, va a comenzar a, a, se le va a comenzar a acabar la comida. ¿Qué va a hacer la gente? Va a salir. Entonces el gobierno no ha dicho nada. Y es lo importante. O sea, decirle a la gente, mira, eh, eh, las comunidades te van a llevar tu comida. Quédate en tu casa, no te vamos a dejar desamparado. Aunque ellos lo dijeron, pero lo importante es que nosotros como sociedad nos unamos en este momento. Y por eso estoy llamando a los empresarios. A, a los supermercados que pueden donar que, que pueden aportar para que la gente no se desespere, el que no tiene medicina va a salir, el que no tiene dinero va a salir, el que no tiene comida va a salir entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, de que la gente salga de manera masiva porque se van a desesperar bueno esperamos que la... mira, a, hay, hay, a, a, hay una, una realidad Francis y Jan hay cerca de mil familias que son beneficiadas con este plan o mil familias con este plan de las tarjetas si tú le triplicas tienen más capacidad de compra para ellos poder alimentarse tranquilo en sus casas lo otro tiene que venir un un, un un programa bien estructurado a través de las iglesias, a través del plan social de llevarle esa ración de alimento a aquellas personas que no son beneficiadas de estas tarjetas y que sí son vulnerables ahora bien esas tarjetas entran dentro de un proceso de mafias y hay muchos dirigentes que tienen grandes cantidades de estas y también unidos a los centros de expendios para disminuir la porción o aumentarle los precios debe de haber responsabilidad directa el gobierno Y viendo esto, que se quiere hacer algo bien hecho, el empresariado va a acudir también, pero no le vamos a cargar al empresariado la claro, carga que te corresponde eso, al Estado. El Estado tiene que dar señales reales y firmes de lo que es la responsabilidad de atender al pueblo dominicano en esta situación.